Me parece que ustedes tienen todo el derecho el, el, del mundo eh, de saber por qué voy a desaparecer durante un tiempo. Un tiempo indefinido, no sé si va a ser un día, dos días, una semana, un mes tranquilamente. ¿Puede durar para siempre? Sí, puede durar para siempre. Pero ustedes tienen que saber por qué, al menos. Resulta que <coughs> hoy... Eh, hoy... Bueno, se puede subir hoy, perfecto. Este... ¿Cómo decirlo? O sea, venía de un evento maravilloso de Love Livers Nocturno Música a todo volumen, amigos, colegas, este, birra, mucha birra Y... Terminó de la peor manera Terminó conmigo todo lastimado Tengo bueno, No es nada o sea, no, Caí al piso, pero igual no, no, no tiene nada Y resulta que me robaron el celular y la belletera, con mis humildes 200 pesitos, porque ya me había gastado todo y fue algo muy duro porque no él quería dar mis cosas fueron dos nada más, por suerte fueron dos, si eran más seguramente me molían a golpes pero cuando vi que tenían un arma dije, toma, llévatelo todo y llegué a la esquina y me fui corriendo y ahí caí al piso de la impotencia que no podía hacer nada Porque cómo es increíble cómo se te puede ir todo Al carajo de un segundo Porque imagínense que justamente estaba loco ese tipo Y me pegaba un tiro ¿Qué iba a pasar? Ustedes no iban a saber porque nunca más subí video. este Los chicos de los... Claro, los que estaban en el evento no iban a saber por qué me fui antes De hecho, me fui... me fui un... Habrá sido media hora antes, una hora antes... No, no estoy seguro porque justamente mi celular no tenía batería este, No iban a saber por qué me fui, y no iban a saber por qué nunca más hablé Este... pero sí, pasé mucho miedo Fue un segundo en el que pensé en, en mi familia Pensé en la chica justo, la chica que me gusta por alguna razón que, que no entiendo, pasó por mi mente. Y dije Acá se puede ir todo al. al garete. Y sí, este estoy sin dormir. Habré dormido una hora, hora y media, porque no. del miedo no puedo más. Eh, Seguramente pueda salir a la calle tranquilamente Lo más seguro es que ya no vuelva a ir a un evento así nocturno Lo más seguro es que ya ni siquiera vaya a un evento No sabemos qué me puede llegar a pasar No sabemos si puedo si voy a poder dormir hoy Porque, como les dije, pasé mucho miedo y... Obviamente con todo esto no voy a tener más ganas No, no tengo ganas de hacer nada directamente Me quiero esconder Puedo usar WhatsApp por WhatsApp web eh, le tengo que dar de bajar mi número. Justamente tenía el documento en el. en el, en la billetera. y la sube. ¿Cómo volví a casa. Estaba lejísimos. Este. Me llegó un momento en el que me perdí porque no sabía para dónde me estaba yendo. Estaba tratando de, de pedir indicaciones y se ve como me vieron que yo era solo. Ma, me interceptó uno. Y cuando veo para atrás. Estaba el otro ya llegando. Pero de verdad por un celular. No sé si el arma estaba cargado o no. Por suerte no lo averigüé. Por suerte no lo averigué. Este. estoy con mucho dolor en la cadera, cadera. Y. Lo bueno es que lo pude. se lo pude comunicar a los chicos en el grupo que me habían robado. Eh, lo pude tuitear. Me llegaron un par de mensajes de. de, de aliento. si sí, se puede decir aliento. No, no sé exactamente cómo se dice. De empatía De empatía Pero Es como que Estoy muy agradecido Pero no quiero Darle lástima a nadie Esta es la segunda vez Que grabo este video, Lo eh, grabé uno Muy temprano Pero Daba mucha lástima Y yo no quiero dar lástima Solamente les quiero decir que Que Me voy a tomar un tiempo Porque esto Como leí Esto puede Llegar a causarme un, un, un pánico al salir o, o miedo más de la cuenta, porque si esto pasa a la, la luz del día, ahora que es de noche por ejemplo, y yo quiero unas papitas, no voy a poder ir, no, no voy a poder salir a comprar. Y hasta ayer iba de lo más tranquilo. Es verdad que me, me dio miedo ir solo directamente y yo sabía que iba a volver solo, pero me perdí en un momento como ya no tenía batería en el celular me pensé que estaba yendo bien y al final me estaba yendo para un lado que no era por suerte el colectivo llegó rápido creo que no mencioné que eh, justamente a las tres cuadras encontré un patrullero que estaba pasando y, y les dije que se me podían dejar lo más cerca posible de Barracas así ya y directamente iba a la comisaría y hacía la denuncia a esa hora no sé si había alguien ¿no? eh, ya pedí el trámite para hacer el nuevo documento, tengo que ir a hacer la denuncia sí o sí pero como decía, ellos no me podían llevar porque obviamente no pueden eh, dejar la zona este así que directamente un policía me regaló su sube y así pude volver a casa no estoy muy seguro a qué hora llegué porque, como digo, estaba paniqueando llego, llego y lo único, lo primero que hago es sentarme acá Sentarme acá Hacer así Y hacer así Mi familia estaba despierta ya a esa hora Papá me pregunta eh, Si está todo bien Que me mandó un mensaje Que es mi última vez Era las cinco y media O cinco y cuarto Yo realmente no me acuerdo Si había entrado a WhatsApp Porque como digo Ya no tenía más batería Y ahí le digo que Que me, me habían robado La... Pasé mal la, la pasé mal, estoy con el celular de mi papá, justo mi papá me dejó eh, su celular para poder, eh, porque como ellos no están poder comunicarme, que, que ellos me puedan preguntar cómo estoy porque como digo, estoy con mucho dolor de cadera porque caí mal eh, pero el, acá está, y tengo afectado acá y como digo, no quiero dar pena no quiero que se sientan mal por mí. Simplemente les estoy diciendo. Eh, miren, miren, está bueno. Simple, simplemente les estoy diciendo que me voy a tomar un descanso como para que pueda estar bien mentalmente. Si me quieren mandar mensaje, va a ser complicado que les responda al instante. Como no tengo más celular. Podría estar pendiente Twitter, Instagram, Facebook. Discord. Y bueno, WhatsApp. Más, más o menos. Depende si le hago la denuncia o no. Así que nada más. Este cuídense, cuídense que esto no es no es joda. Momento a la TAM, por así, por así decirlo. Y lamento la iluminación que no se vea bien porque está. falló el foco. Así que da igual. Cuídense mucho. Eh, Mándeme su Gamba Ruby, su, Sus buenas vibras. Para que pueda volver lo antes posible. Y tranquilamente. Que a suba el viernes. Se ven su cosechillo, cara Okay. Una noche espectacular Se, se me fue al, al carajo Pero por suerte lo puedo contar